Hola a todos, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Todo bien o no? Oiga, hoy este video es para mostrarles este aparático que es un GPS, a verles cuento, Yo Llevo mucho tiempo pensando pues, en un sistema para cuidar, pues, para, para cuidar mi bicicleta como un sistema antirrobo. Y bueno, estaba buscando así, algo como un GPS, lo encontré, pero creo que sirve para muchas más cosas. Entonces, eh, adelante a verlo. Bueno amigos, como van, que se dicen, como va el parche, oiga bueno, el unboxing, es muy sencillo, esto no trae mayor cosa, eh, viene la caja, viene el micro GPS, no viene mucho más, y viene su cable para cargar y un pequeño manual, pequeño manual que no lo no dice mucho, en chino, Entonces, bueno, eso es todo lo que viene de la caja el micro GPS, oiga, está buenísimo eh, es, yo lo compré pensando en la bicicleta ponérselo en la bicicleta yo, yo quiero ponérselo a la bicicleta, lo, lo compré para eso, oiga, pero sirve para muchas cosas, yo se lo puedo poner una maleta, se lo puedo poner un carro eh, ay, tantas cosas susceptibles de que se pierdan que ahorita estaba pensando una persona, eh, no solamente adultos mayores, sino personas con Alzheimer yo le puedo poner esto a una persona con Alzheimer y la puedo ubicar fácilmente además que esto es metálico entonces, yo lo no puedo pegar a cualquier superficie metálica. Yo lo puedo pegar a cualquier superficie me metálica. Entonces, en un segundo. Que yo tenía por aquí como un clip para hacer la demostración. Eh, uy, se me perdió. Se me perdió el clip. Aquí está. Entonces, esperen, yo me pongo esto acá. Listo. Miren, entonces, ¿sí ven? Trae un imán. Entonces, yo lo no puedo pegar al carro. Entonces, eh, oiga, hablando de cosas, amigos, muchas gracias por ver el video anterior, el de los dos manuales de Telegram. Uf, el, el, el primero, que yo pensé que era larguísimo, llegó a más de 600 views. O sea, qué chévere. Me ayudan mucho con la suscripción, con el like, bueno, todo el cuento este. Y bueno, este producto que estamos viendo acá, eh, para todos menos para los tóxicos. O sea que si eres la novia tóxica, por favor, para aquí, dale like al video, suscríbete y ya. Y aquí quedamos, ¿ok? Bueno, nosotros seguimos acá. ¿Yo qué hice? Yo fui a una chica de, de Virgin en Fontana, en un centro comercial que hay acá cerca de Bogotá. Y me vendió una SIM card de Virgin de seis meses de datos por mil pesos. Entonces yo compré esa SIM de datos. Aquí yo se la pongo al, al micro GPS, si ven que hay un, un LED rojo, bueno, uno pone ahí la uno pone la, GPS, pone la SIM card, pone una de su SIM card, listo, eh, se supone que uno, cuando uno pone la SIM, uno debe estar haciendo buen contacto, se enciende el led rojo y uno es para que se apague. Cuando, usted, cuando se apague, ya está listo para funcionar. Entonces, ya viene uno a configurarlo aquí al celular. Entonces, déjenme, yo pongo a grabar la pantalla de mi celular, que yo he visto que les gusta, eh, porque, eh, pues claro, obviamente es mucho más ilustrativo. Entonces, déjenme, yo aquí busco cómo grabar la pantalla de mi celular, listo, y la ponemos a grabar. Listo, ahí está grabando. Entonces, yo ya cuando tengo el gps cargado una cosa buenísima con carga completa dura hasta seis días bueno eso depende de cuántos mensajes y de qué tanto lo pongamos a interactuar de hecho si ustedes eh, le pueden poner una micro sd y pueden grabar esto trae un micrófono entonces de acuerdo a los comandos que yo, yo puedo configurar. Entonces, yo vengo aquí a mensajes. Yo ya la línea GPS que me habían entregado, ¿cierto? Que aquí me, ha, me han dicho que mi línea GPS era esta. Yo ya tengo el número configurado en mi equipo. Entonces, eh, van, tengo varios comandos para enviar. Entonces, por ejemplo, cuando envío el comando 000, yo vinculo mi celular con este, digámosle micro GPS. Entonces, eh, bueno, por acá yo ya lo había hecho. Busquemos acá 000 y ya el celular, y el equipo se linkearon. O sea, están eh, trabajando juntos. Y ya simplemente mando 777. Y él me va a indicar dónde está. Lo que yo le haya puesto el, el micro GPS este que le pusimos. Entonces, por ejemplo, acá yo he hecho una prueba en Girardot. Y me va a decir... Yo trabajo con Google Maps. Y me va a mandar la ubicación donde estaba el GPS en ese momento. Entonces, está buenísimo. Eh, amigos, el GPS me costó... Con 99 14 dólares por Amazon. Les dejo el link abajo en el, en el buzón de inscripciones. Y bueno, cuéntenme cómo les parece. Yo sé que a mis amigos del ciclismo, sobre todo un saludo a todos los amigos de Bogotá Mountain Bike. Saludos para ellos, se les extraña. Y bueno, yo sé que esto, a los que montamos bici ahorita con el problema de inseguridad tan berraco que hay de bici en Bogotá, va a estar buenísimo. Entonces, ya, eso es todo. Si les gustó, porfa, ayúdenme con el like, con la suscripción. Y bueno, eh, si quieren que haga un manual más extenso, más detallado el micro GPS, pues me lo dicen en los comentarios y les hago el manual detallado pero pues quería hacerles así como un overview una vista rápida de, de, de este de este micro GPS que me pareció fantástico, voy a buscar una voy a buscar una sim card de otro operador y voy a probarlo montando bici a ver cómo nos va bueno, listo amigos, eso es todo por hoy suerte, cuídense del COVID y palate bye bye